The guest. Ah, mira, te puedo agregar a vos. ¿Estás live ya? Creo que sí. Ah, si vos te pones a mirar, te puedo agregar. Sí, eso no sé para qué sirve. Ah, listo, ahí está. Ajá. Hola, ¿se escucha lo que hablo? Puse un micrófono acá pero no sé si se escucha bien. A ver, díganme, díganme. También puedes join. Sí, bueno, no importa, igual yo me veo acá. ¿Para qué? Hola, qué tal. Bueno, listos, listos para hacer preguntas sobre Brexit, dudas, preguntas, ale contesta. Sí. Odol pregunta. Se escucha, ah, perfecto. Se escucha perfecto. Escucha ah, perfecto. Buenísimo. Buenísimo. Perfecto. Bueno. Bueno, preguntas. ¿Queréis que contar qué está pasando? Mañana supuestamente se firmaba el Brexit. Sí, era mañana, la fecha era mañana. Sí. Pero se postergó al menos hasta el 12 de abril. Y. Y se va a hacer este. O hasta el 22 depende de lo que se pruebe mañana. A ver, dice, la devolución del taxi es funcionando igual en caso de salir de Europa, desde por ejemplo España, comprar en Inglaterra, no, no sé qué va a pasar con eso, porque si. Eh, ahora la, la diferencia sería. To, todo esto en caso de que. de que se concreta el Brexit, porque todavía no, no es. nadie sabe exactamente qué va a pasar. No se sabe. Pero en el caso de que de que realmente se concrete, eso va a cambiar. Porque, por ejemplo, ahora nosotros, los que vivimos acá en, en Reino Unido, vamos a poder pedir el, el tax free en, en Europa. Pero no sé cómo eso lo va a manejar el Reino Unido, porque va a ser una ley propia del Reino Unido. Tiene que haber una ley nueva que diga si realmente se va a permitir eh, devolver el tax. Obviamente lo que sea, lo que compren en otro país de Europa no cambia en absoluto. A ver, qué bueno, me gustaría saber cómo afecta el Brexit a los europeos que trabajan en UK y a los europeos que quieren ir a trabajar a UK. Los que ya están acá no tienen ningún problema, hacen un trámite que se hace por, por el teléfono y ya está. Y se pueden quedar a vivir para siempre si quieren. Los que todavía no llegaron, bueno, tienen hasta tienen dos semanas más o menos para venir. porque Y después, no sé. Para venir, para los que tienen el pasaporte europeo. Sí, sí, para el pasaporte europeo, pero no, no se puede saber. Alguno de los dos escribió un post sobre Brexit. Yo escribí algo en mi blog, pero puntualmente sobre algo que había escrito Alejandro Borenstein en, en Clarín, que tenía algunos errores, entonces yo puse... Bueno, Digamos, decir cuáles son los errores porque... Bueno, claro. ahora vale, no me acuerdo. Es, es, bueno, por ejemplo, que decía que de un día para el otro y, eh, todos los ciudadanos europeos íbamos a quedar ah, ilegales, ilegales, sí, una ilegales, pavada total. Pero íbamos bueno. a quedar ilegales. No sé si lo dijo para hacerse gracioso, para que le quede bien la, la, la, la nota que está escribiendo, pero es completamente incorrecto, aunque los aviones no iban a poder aterrizar en... Los aviones europeos no iban a poder aterrizar en Reino Unido y viceversa, ¿no? un delirio total pero eso es peligroso porque alguien que tiene un vuelo se puede preocupar porque piensa que no va a poder hacer su vuelo. y nada. Aparte creo que como hay una idea también de que los turistas o gente que no fuera europea, no sé, no iban a ser bienvenidos, no sé, bueno, porque hay no, no esa sé. idea también. Si ¿no? se va May aprueban el acuerdo, dicen. No, al revés, en realidad, si aprueban el acuerdo se va a May porque May dijo que se iba si se lo aprobaban, pero mañana se va a votar la mitad de ese acuerdo y no sé, no creo que lo aprueben, ¿no? me parece que todavía no le dan los números para que para que se aprueba. Pero igual se tiene que ir, porque si ya dijo que si se lo aprueban, se va, y si no se lo prueban ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar? Sí, que... se va a quedar, se quiere hacer quedar. Qué? Y bueno, bueno ella no sé. hay una frase que supuestamente ella dijo, que eh, dijo es mi plan o caos. Sí, bueno. Por eso la, la odio tanto. Brexit means Brexit. Sí. Y nadie sabe qué significa Brexit, entonces. Sí, sí. Y otra cosa es que por ahí no llegan la información allá, pero ella votó eh, cuando se votó, cuando votamos todos para... Bueno, yo no voté, vos votaste, sí. porque tenés el pasaporte británico. Eh, cuando se votó Brexit o no, ella votó no Brexit, pero bueno. Ella votó Remain. Ella votó quedarse, sí. sí. Y puso un tweet muy lindo que decía, me parece que lo mejor es quedarse en Europa. Bueno, bueno. Eh, ¿Te fue complicado obtener la ciudadanía británica? Teniendo pasaporte europeo, yo no tengo pasaporte europeo, yo solamente tengo la británica, pero después de residir seis años legalmente acá, cualquiera la puede obtener. Pero vos podés pero residir hay, Pero legalmente. primero hay que estar seis años legalmente, ya claro. sea porque o porque tenés pasaporte europeo, o porque tenés una visa de trabajo, o porque estás casado con, con, un, con un europeo. O ese o tipo de europea. Cosas. Sí, obvio. Bueno, pero con un europeo también podría ser. No, pero quiere decir por mí. Sí, sí. Ah. También podría ser con un europeo. Sí. No es necesario que sea del, del sexo opuesto. Uh -huh. Podrías explicar en qué se trata lo del backstop. Sí, eso es lo más importante y es porque el Brexit en realidad, por culpa del backstop, no por el backstop, sino por la cuestión de Irlanda, es que el Brexit es imposible y no hay ninguna manera de que un Brexit salga bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que en este momento no hay una frontera. ...física entre Irlanda del Norte y e la República de Irlanda. Irlanda del Norte pertenece al Reino Unido... ...y la República de Irlanda es otro país independiente... ...que está en la Unión Europea... ...y no tiene ni la más mínima intención de irse. Por lo tanto, la Unión Europea tiene que proteger... ...los eh, intereses de la República de Irlanda... ...porque es un miembro de la Unión Europea que no se quiere ir. El problema es que si... ...el Reino Unido se va de la Unión Europea... ...entonces Irlanda del Norte vas a estar fuera de la Unión Europea y que tiene un, un límite, una frontera terrestre con, Irlanda de, con la República de Irlanda. Y el backstop es justamente un, una cuestión legal que, que le asegura a la República de Irlanda que no va a haber una frontera física, o sea que te paren y te pidan pasaporte o si quieras llevar una mercadería de un lado a otro te la revisen y te la dejen pasar o no. Entre, entre las dos Irlandas. Pero hay una cosa... El y contexto. el problema ese es que causa que, obviamente, si vos podés pasar de cualquier país de Europa a Irlanda, de, a la República de Irlanda, porque sigue siendo la Unión Europea y no hay frontera, y si no hay frontera entre la República de Irlanda y, y, el, y Irlanda del Norte, que es el Reino Unido, entonces no hay frontera entre Europa y el Reino Unido. O sea, ¿Cómo se soluciona eso? No hay solución para eso. Bueno, pero también eh, contemos para los niños que no saben es que Irlanda es una isla y un pedacito de esa isla de Irlanda ¿no? eh, pertenece al Reino Unido, Irlanda del Norte. Sí. Lo, el resto es la República de Irlanda. Y el backstop es una, eh, un aseguramiento legal para Irlanda para que no haya una frontera ahí. Y lo que no aceptan los más Brexit los más acérrimos defensores del Brexit, es que no haya un límite de tiempo entre cuánto no va a haber una frontera, porque si no hay una frontera ahí, entonces tiene que haber una frontera en el mar de Irlanda, o sea, entre las dos islas, entre la isla de Irlanda y entre, entre la isla británica. ¿No? Y, y eso es lo que nunca cierra, porque y por eso nunca le aprueban el, el, el eh, acuerdo a, a la primer ministro, por ese tema, porque en algún lugar hay que poner una frontera y si la pones entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, se arma quilombo en Irlanda, como ya hubo hasta los 80. Y, y si la pones en el mar del, en el mar de Irlanda, o sea, entre la, entre la isla donde está Inglaterra y la isla donde está Irlanda, entonces es como que Irlanda del Norte no pertenece más al Reino Unido. Porque hay una frontera, ¿cómo va a haber una frontera en los mismos países? Es como si hubiera una frontera entre Buenos Aires y Córdoba. Claro. Acá preguntan, ¿y por qué no quieren una frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda? Porque porque básicamente es como que es el mismo país. Y, y la gente no quiere que haya una frontera porque se sienten que son del mismo país. Y, Más allá de que estén divididos exacto, políticamente. Exacto. Y hasta por religión. Y bueno, y no sé exactamente cómo, cómo es toda la historia de Irlanda, pero... El tema es que el, el IRA, el, el ejército revolucionario, ¿cómo es? El Irish Revolutionary Army. Uh -huh. eh, bueno, uh, usaban la violencia para tratar de unir las las, este, las dos Irlandas, creo, hasta que se llegó a un acuerdo haciendo que no haya una frontera entre, entre Irlanda. Acá, bueno. A ver qué dice acá. Si se aprueba algún acuerdo, ¿No es que va a haber un periodo de implementación y con pasaporte europeo uno puede mudarse a UK hasta el 2020? Sí, puede ser, pero tiene que existir ese acuerdo. Por ahora no se aprobó ningún acuerdo. El, el acuerdo de Theresa May, de la, de la primera ministra, sí tiene una, una, eh, un periodo de transición hasta el 2020, hasta creo que al final de 2020, que creo que todavía se podría venir con pasaporte europeo y quedarse y y obtener el permiso de residencia, pero si no hay ningún acuerdo, entonces eso tendría que ser una ley que el Parlamento promulgue después de salir de, de, de la Unión Europea y nadie garantiza que lo hagan. Quizá hay muchas actividades comerciales que se que se comparten, claro, por supuesto, si sí es, sí, sí es la misma gente. Acá una chica pregunta... Si llego después del 29 y antes del 12, de mayo sería, ¿todavía puedo acceder al no, el 12 de abril. El 12 de ah, el 12 de abril, perdón. O sea, el 12 de abril es el nuevo 29 de marzo por completo? Sí. sí. Así es. Sí. sí. Eh, ¿Qué más? A ver. Se llamará una nueva consulta. Y no se sabe, a mí me parecería lo más coherente. pero, Pero no se sabe todavía. El, el miércoles pasado hubo una serie de de votaciones en el Parlamento, que cada uno, que había hasta ocho diferentes opciones de Brexit, desde irse dando un portazo sin ningún acuerdo, hasta revocar el artículo 50 y acá no ha pasado nada, y todas las posibilidades intermedias, y no se aprobó ninguna, ninguna de esas opciones tuvo mayoría en el Parlamento, por lo tanto no se aprobó ninguna, pero una de las que más... Votos a favor sacó, aunque no diferencia de votos, porque muchos se abstenían en algunas opciones. Eh, fue justamente que se, que, se, que se negocie un acuerdo, no sé, el de Teresa May o algún otro, pero que antes de aprobarse ese acuerdo se someta a otro referéndum para saber o se quedan o se hace con ese acuerdo. Que me parece que es lo más coherente porque los que van a votar por salir con ese acuerdo están votando por algo en concreto. No, como fue el referéndum del 2016, que fue salir. ¿Y cómo? Nah, si ahora se ve que no hay manera de salir fácil. ¿no? no es una cosa fácil. Lo que veníamos conversando, ¿te acordás el fin de semana? Es que lo que tendría que haber hecho Teresa May es decir, bueno, ok, se votó Brexit, vamos a buscar un plan, y cuando recién se aprueba el plan, ahí pedimos salir. Pero hizo todo al revés. Pidió primero claro. eh, salir o sea, activó el artículo 50 que es el artículo sí. para salir de la Unión Europea y después se puso a buscar un plan sí. y ese es el problema que está teniendo claro. ahora no hay plan se puede, ah, ella misma sí. se puso un un, un, un límite un ¿no? de, de tiempo, sí. de dos años sin haber pensado nada todavía y es que todavía no <risa> lo que pensó le sin haber ni negociado ni nada. nada, después se puso a negociar y cuando llegó a un acuerdo después de dos años que llegó a un acuerdo con la Unión Europea y ella o su grupito de de negociadores, cuando presentaron eso al Parlamento, fue la derrota más grande que un primer ministro haya tenido en la historia del Reino Unido, que no son 100, 200 años, ¿eh? son 2.000 años más o menos. Sí. Eh, eh, mirá, ¿qué dice, ¿Ustedes este? creen que en caso de haber nuevo referéndum el resultado sería distinto? Sí, yo creo que sí, pero tampoco masivamente distinto, porque, porque es, primero hay una cuestión demográfica que... Se sabe que los que más votaron para salir eran la gente más mayor, o sea, cuanto más grande, más de edad tenían los votantes, más era el porcentaje de, de gente que votaba para salir. Y bueno, y en dos años o tres años, o hasta que se, haga, se potencialmente se haga otro nuevo referendo, eh, muchos de ellos ya se murieron, básicamente. Y por otro lado, los más jóvenes, que son los más interesados en quedarse, en tres años pasando ya hay mucha gente más que puede votar y que antes no podía votar, y, y entonces este, eso iría inclinando la balanza. Y por otro lado, sí, la gente que, que cambió de opinión o que votó por salir porque no tenía ni idea y se le ocurrió votar por salir, como podía haber votado otra cosa. Eh, yo supongo que sí, yo creo que sí, que votarían más por quedarse, pero no una cosa así como 70, 30, o algo así, no. muy parecido como, como el anterior, tipo 52, 53 a... A 48, 47, algo, algo así Mira, acá hay una pregunta Que muchos la deben tener En lo que respecta al turismo ¿Habrá alguna diferencia para quienes visiten UK A partir del 1 de abril? ¿Se espera una devaluación de la libra? Del 12 de abril para empezar Sí eh, Por turismo es lo mismo O sea, si, si venís con tu pasaporte argentino Es exactamente lo mismo que es hasta ahora Si venís con pasaporte De la Unión Europea es igual que si venís con un pasaporte argentino. Lo único que creo, pero obviamente eso no va a estar escrito en ningún lado, ni va a haber una ley, nada así. Digamos que ahora los pasaportes europeos va a haber una diferencia. O sea, no es lo mismo venir con un pasaporte italiano o, o alemán o francés que venir con uno búlgaro o rumano. Me parece que ahí les van a hacer alguna diferencia. No de... de... De discriminación. De, de, de discriminación, pero digamos que, que la fama que tienen los, los rumanos en, en acá en el Reino Unido no es la mejor y, y posiblemente les hagan más preguntas o se les hagan un poco más complicada Pero para los argentinos es exactamente sí. lo mismo, no cambia absolutamente nada. Otra cosa, ¿qué dicen las empresas del Brexit? ¿Qué es lo que ellos quieren? Normalmente las empresas no quieren que, que haya un Brexit porque necesitan tener empleados... To, todas las empresas, básicamente, absolutamente todas las empresas, tienen empleados que son de la Unión Europea. Y yo creo que no se podría conseguir este, la misma gente y con la misma capacitación si de repente no podemos contratar a más nadie de, de la Unión Europea. En donde yo trabajo son... Los que son administrativos, y eso sí, la mayoría son británicos, pero en los que estamos en sistemas, hay. británicos hay uno, dos. dos? De, de 21. Y todo lo demás hay. hay dos franceses, hay dos nigerianos, hay uno de. ¿cómo se llama? Eh, de Eslovenia. Hay uno ruso, hay uno, hay una chica de Canadá, eh, hay uno de India, hay o uno sea, de Polonia. De cualquier lado, de todos sí. lados. Yo que vengo de Argentina, hay dos de Brasil. Así que en realidad vienen de todas partes. Y, y obviamente es más fácil venir, hasta ahora es más fácil venir de la Unión Europea. Así que. Ahora una pregunta, esta estaría buena responderla. ¿Por qué se quieren separar de la Unión Europea? Qué buena pregunta. <ríe> bueno, la saberla. Primero que, bueno, por una cosa que por ahí no se supo allá, eh, hubo una, una campaña, yo, hay cosas que no entiendo, porque acordate la campaña que hacía Boris Johnson y otros que estaban pro salir de Europa, hicieron una campaña con mentiras, porque sí. te acordás que decían que la, el Reino Unido mandaba no sé cuántos billones a Europa y cuando podría ese dinero inyectarse acá, quedarse en el país pero era... La cifra después, pero se supo después del referéndum, fue increíble. Se supo sí. que era mentira esas cifras que... Decía bueno, no es que, que no se supo, lo que pasa es que, que la, la, el marketing la del de, el que el marketing fue... del leave fue mucho mejor que el marketing de Remains. Sí. Y, y la gente pensaba, realmente no pensaba que... que iba a Bueno, yo y lo sabía, yo nunca, nunca me comí todo eso, yo sabía. Porque no, no, yo me no, pongo... No Componerse a leer un poco era suficiente, pero bueno. Pero no nos imaginábamos que iba a ganar salir. Ah, bueno, es nadie, nadie lo imaginaba. Y lo que tampoco, lo que no se sabe, lo que no se sabía o nunca se decía, es que el Reino Unido también recibe mucho dinero de Europa. El lugar donde yo trabajo recibe dinero de Europa. Sí. Muchos ciudades, reciben dinero. Eh, a ver, yo llegué en febrero y estoy trabajando. Aún no tengo mi National Insurance Number y debería... Pre no, no necesitas el, el NIN. De hecho, si, si tenés un mes donde estás trabajando, ya puedes hacer el presettle y aparte, si ya, ya empezaste a trabajar, ya está, no, no te preocupes. Haz el preset en cuando tengas tu primer recibo de sueldo con tu número de NIN y, y ya está, con eso es suficiente. No, no te preocupes. Compraron globos sí, espejitos de colores, caramelos, sí. de todo. Acá en Netflix salió el docu película de Brexit, explica toda la campaña. Claro, exacto, es una, una cosa así. Este, es, así fue, o sea. Tuvieron un mejor marketing, hicieron cosas medio oscuras. Eh, mintieron un montón porque decían, eh, salir es una pavada, pero me, uno de uno de los de los negociadores decía, pero me hago un, un acuerdo en cinco minutos. este Estaba el famoso colectivo que decía de los 350 millones por semana que, que en vez de ir a la Unión Europea iban a ir a, al sistema de salud. Todo mentira, todo mentira. Y... Y bueno, algunos se lo creyeron por eso, otros están los que se piensan que todavía viven en, en el imperio británico y que son mejores que el resto del mundo y, y por eso no, no pueden estar ni siquiera subordinados, porque no es subordinación, es simplemente estar a, al mismo nivel que otros países de Europa. Eh, y lamentablemente hay mucha gente de esas, por eso mayormente la gente grande es la que, que votó ese tipo de cosas. ¿Qué opina la gente común, el laburante, sobre la salida de la Unión Europea? Y depende quien quién sea, algunos están eh, entongados, no, no, sé. en no están fanatizados por, por salirse de la Unión Europea y otros estamos pero, pero igual, tratando de que no ocurra, pero bueno. Igual no es que la gente va gritando por la calle o se va peleando entre ellos, o es en el trabajo se trabaja la cosa, sí, sí, no, no sea, se cada habla, uno da su opinión, trabajos no, no se habla mucho, no se habla de yo sé que si esto política, algo así pasaría en Argentina estarían todo el día hablando en el trabajo de esto, sí. pero, pero acá no es así. No, no, A ver qué claro. dice, el backstop fue pensado para que se nunca se salga de la... y puede ser que sea una estrategia de, la, de los negociadores de la Unión Europea para hacerla más difícil pero tampoco se puede pensar que es algo que no corresponde. A mí me parece bien que la Unión Europea defienda los intereses de los países que quieren estar en la Unión Europea. Un amigo que vive allí también agregó que la cuestión migratoria... Sí, sí, por supuesto, sí, sí, sí, porque... Ah, hay... de leer la pregunta, porque... ya la... Ah. ah, que la cuestión migratoria jugó un papel fundamental. Sí, mm. sí, por supuesto, porque este, mucha gente... Hubo gente que se pensaba que después el día después del referéndum ya se salía de la Unión Europea y todos los europeos se tenían que ir. Había gente que pensaba eso. Así que imagínense el, el nivel de, de, de la gente que votó a Brexit. Y, y sí, por supuesto, porque uno de los principales este, fogone, fogoneadores, ¿se dice? Instigadores del, del Brexit y de, y de votar Leave es Nigel Farage, que, es un, que en esa época era el líder del partido político UKIP, que quiere decir UK Independent, Independent Party, partido sí, tenemos, independiente pues. del día que son unos tipos de ultraderecha, súper xenófobos. Y este Nigel Farrer es un mini Hitler, digamos, que le encantaría poder echar a todos los a los extranjeros de, del Reino Unido. Si fuera por él, lo haría. ¿Eh? así que Hoy leí un tweet de alguien de acá, que decía, ah, eh, los. Eh, bueno, no sé, decía si alguien de acá, pero estaba en inglés. Que UK que conquistó medio planeta ahora se asusta o se o se escandaliza porque viven inmigrantes en su país. Sí, bueno. es una, sí, en mi zona del. No, en mi zona en el norte está lleno de subsidios de la UE y votaron salir. Bueno, ¿Qué? te das cuenta, Mira. eso es ignorancia. Sí. Es ignorancia. Acá pregunta, ¿qué cambio positivo sería salir? Ah, sí, Gustavo. Eh. No sé. Por lo pronto, a lo mejor a la A lo larga, mejor cuando voy no. a España y me compro un jamón, me devuelven el IVA. Ah, pensás? eso es lo único. Bueno, <risa> <risa> que vamos a poder pedir tax. Pero sinceramente <risa> preferiría que siga todo como está. Ay, sí. eh, a ver, qué más? Alto racismo también. Claro, uh, sí, sí. Lo, en la zona del norte. Y sí, en el norte eso es, es otra cosa. Preguntan, ¿hay manifestaciones? Las manifestaciones como la que hubo, hubo una importante El sábado. Y el sábado. Eh, hay que hay que ser macho para hacer una marcha un sábado, ¿no? Bueno, y, y todos fueron, nadie fue con micros, o sea, fueron cada uno fue porque quiso. Bueno, sí, hubo, hubo micros micro? para gente que venía ah, que de lejos, interior. que venía de, que de, de otras interior, ciudades, sí, sí. hubo algunos micros. Pero ¿sí? bueno, y se juntó como un millón pero de personas no, no Pero no es que había una fila de micros toda no, no, a lo, no. a lo a largo. Escolares. Sí, micros escolares <risas> a lo largo. no no eso era no así, eh. Pero bueno, más allá de eso... Eh, la, se hizo una marcha, digamos, formal Este sábado Pero eh, hay, de, o sea, como no marchas Pero sí por ahí un grupo de gente Que ay, eh, que está por la zona del parlamento siempre Ah, sí, sí, si, enfrente del parlamento Siempre están los dos grupos ahí eh, dos Con sus banderas juntos, eh, y sus pancartas eh. Este, la, la brecha. Sí, están ahí siempre. No, la brecha no, la grieta. La grieta, sí. Bueno, la brecha también. Bueno, la brecha por Brexit. A ver, respecto a la unión con Escocia, porque en el referéndum de independencia hace unos años votaron quedarse, pero fundamental para seguir estando... en Sí, exacto. Eh, ya la primer ministro de Escocia dijo que va a haber otro referéndum para independizarse y, y me parece que tienen razón, porque realmente votaron en su momento, también no por mucha diferencia, pero votaron en quedarse... En el, en el Reino Unido porque porque se, porque si no se quedan afuera de la Unión Europea y, y bueno así que eh, sí tienen en mi opinión tienen razón si, si el Reino Unido termina yéndose eh, me parece que tendrían todo el derecho de, de hacer un, un referéndum y si se deciden irse de irse qué es lo que Posiblemente termines pasando, porque si, si hay una frontera entre Irlanda, Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido, y la y Irlanda del Norte se une con la República de Irlanda y queda fuera del Reino Unido, Escocia también va a hacer lo mismo, este, no sé, quedaría Gales pobre que no cortan ni pinchan, y, y bueno, no sé. Es un principal. <ríe> Pero bueno. Acá preguntan: ¿las empresas para las que trabajan, o sea, nosotros seguramente, ¿Qué posición tienen respecto al Brexit? ninguna empresa se pronuncia. No, sí, sí, las empresas se pronuncian. Por ejemplo, pero, Airbus. Bueno, Airbus, pero eso. Yo digo en cuanto al mío, que son pequeñas. Bueno, si es una empresa es que chica. No se pronuncia que se llama. políticamente. Sí, si las grandes. O sea, mi empresa ¿no? es una empresa chica. Y te, son, somos... somos seremos? 60 personas en total. Y. Y hace unos meses nos. No, Juntaron a todos los que, que eran europeos, yo también fui porque, porque me interesaba escuchar lo que tenía que decir y, y dijeron no se preocupen porque en, en el peor super peor de los casos de que llegue a ocurrir que nos vayamos sin ningún este, acuerdo, acuerdo y, y por algún motivo alguien no pueda quedarse por, por motivos legales, nosotros le vamos a tramitar la visa de trabajo para que, para que se puedan quedar. Y de hecho muchas, muchas empresas, eh, porque cuando salió lo de la, la nueva ley para el nuevo SETL, o, sea, o sea el trámite que tienen que hacer los europeos para poder quedarse a partir de, de ahora, iba a costar creo que 64 libras hacer ese trámite. Entonces muchas, muchas empresas dijeron que se los iban a pagar a sus empleados lo que necesitaban. y y ahora bueno, después se salió que no es gratis, a partir de no sé cuánto se va a ser gratis. Y online, Sí, siempre fue online, pero pero al principio iba a costar 64 libras y después dijeron que es gratis, así que no. Pero pero las empresas ya estaban poniendo en su presupuesto que tenemos tanta gente que tiene que hacer este trámite, no va a costar tanto y, y lo iban a hacer así. ¿Que se devalúe la libra? Sí, definitivamente. Si, si llegamos a, en el momento que se decida que va a pasar o, o el día que, que sea la fecha límite y, y, no y, y llega a pasar que, que nos vamos con deal o sin deal, sí, yo creo que se va a devaluar la libra. Este, por eso yo compré algunos dólares. Este, estoy como en Argentina. <risa> sí. Y, y Sí, sí, seguramente. Lo que pasa es que si llegaran a anunciar que que se revoca el artículo 50, o que se hace un nuevo referéndum, ahí va a subir la libra. Bastante, sí. yo creo, también. Bueno, una pregunta que se la pueden llegar a hacer muchos. ¿Qué necesitaría como argentino poder instalarme en Reino Unido? Y o si no tenés pasaporte, pasaporte europeo, por ahora es una de las opciones. La otra opción... ¿qué? No, no, no, no. La otra no, no, no, opción no, no, no, no, no. es... este Tener una visa de trabajo, work permit que se llama, y es para eso te tiene que contratar una empresa de acá directamente, que no puede ser cualquier empresa. Son unas empresas que tienen que estar registradas en el home office y, y tener permiso como para poder este, tramitar sponsorear. la visa, que se llama esponsorial, tramitar la visa. No, no, o sea si alguien te dice eh, yo tengo un bar venido a trabajar a, de mozo a mi bar no porque no es una empresa que probablemente tenga un te registrar en el home office como para, para eso así que mira esta pregunta que es importante la reina tomó posición pública no algún papel para influir en uno u otro sentido no públicamente no no sabemos si en privado la ha, la reina habla no con alguien la reina, no, no públicamente no, ni la reina ni ni, ni Charles ni ni los ni los principitos ni nadie. Nadie de la realeza opina sobre esa. Que no se no, no opinan y no deben opinar de política. Sí. La reina, o sea, la monarquía no opina sobre política, jamás lo hizo, porque ellos representan una nación. Si toman partido por un tema u otro, es, entonces están están tomando partido por alguna, partido alguna parte. Por algún sector de la claro, sociedad y cosa no de que no, la sociedad toda. Cosa que no corresponde. Por eso, de la reina, o sea, sí. a la reina nunca se le ha hecho un reportaje donde esté dando sus opiniones Exacto. del tema que sea. Sobre temas políticos, sí. De, bueno, ni a partir Ella es muy reservada, igual. Igual la reina se reúne todas las semanas con, con la primer ministro. Sí. Eh, Pero eso es. Eso es y posiblemente. Da, sí, sí, siempre, todo, siempre. Siempre el primer ministro sí. tuvo reuniones semanales con el sí. monarca. Y, y por otro lado quizá en privado se, se reúna con otros este, miembros del parlamento, con ministros, pero no lo sabemos y no y no puede hacer nada. Lo único que podría hacer la reina si no sé si hubiera un caos o qué sé yo, no sé, es disolver bajo qué circunstancias parlamento. es disolver el permanente el parlamento y llamar a nuevas elecciones. Eso pero, lo podría hacer, pero no ha ocurrido nunca. ¿sí? Por lo menos en los últimos no, no, ha ocurrido mil en el años. Pasadísimo, sí, en 1600. Sí. Cuando, pero sí, no. En los tiempos modernos nunca jamás ocurrió. Pero aparte, sí. no es que la reina dice: Bueno, basta, o sea, dejan de joder y cierra el Parlamento. Bueno, más o menos. Es? No, no, no, pero sí. tiene que haber ciertas cosas. O sea, bueno, pues yo ya que pero si ella quisiera hacerlo, no, lo puede hacer. O sea, para mí, que es? Uniter, un, no es un unileta... ¿Cómo se dice? Un unilateral, oh, uniletar, bueno que se, se me olvida. unilateralmente ahí está, no es unilateralmente, sino que bueno hay ciertos pasos y cosas constitucionales a seguir para que la reina diga bueno firme el papel de que se disuelve el parlamento y se llamen a nuevas elecciones. Exacto, acá muchas familias y amigos se pelean por la grita. ¿Ya pasó entre el Brexit y los proeuropeos? Pro sí, sí. Según dicen, sí, hay gente que se ha sí, peleado. Hay gente que se ha peleado con su familia sí, o con sus amigos. O... Sí, sí. Sí, sí, Peleado, ofendido. Eso no lo leo, lo leo. O sea, como acá la gente es bastante polite y, y así en, en, en los trabajos o, o normalmente con, en, entre gente que si no tenés demasiada confianza no se tocan mucho esos temas. Eh, donde se puede ver la grieta es, igual que en Argentina, en los comentarios de los diarios o en los foros en, en internet, en, no sé, en Facebook, no, en, por ahí en Twitter a veces. ¿En Facebook a veces? No, pero en Facebook, por ejemplo, si hay un grupo que son todos pro-Remain, obviamente van a estar todos a favor de Remain, no, no se ve eso. Pero en los comentarios de los diarios, ahí es donde se matan. igual Igual que en Argentina, igual, igual, es sí. lo mismo, es lo mismo. Pero se acusan en... de mutuamente de todo y bueno sí. de ser idiotas y no, qué sé sí. yo bueno uh, pero igual Batien... que, que bueno que en, en el trabajo no sé cómo es, se vive en Argentina en el trabajo pero en el trabajo acá en general o sea en los trabajos uno sabe que va a trabajar no va a ventilar hasta cuándo es el mandato de May y como ella llamó a elecciones en el 2017 y le salió el tiro por la culata pero bueno le alcanzó para formar gobierno pero perdió eh, que gente de su partido en el parlamento como hubo esas elecciones entonces que fue en el 2017 tiene hasta el 2021 porque son cuatro años pero pero bueno obviamente no pasa de junio de ninguna manera así que um, que es de la vida de Cameron que fue quien lamenta ah mira el guacho de Cameron ahora está bueno, escribiendo sí escribiendo aparte de haber renunciado al día siguiente bueno pero como una bueno, acá no, eso también lo dicen no entienden eh, dicen Nigel renunció Nigel no renunció no. David Cameron pero no entienden por qué renunció bueno acá también hay algo que que de cierta vergüenza ajena que todavía algunos tienen algunos políticos tienen menos Teresa May que si algo no sale como ellos dicen que tiene que salir renuncian esta es la única que no renuncia a pesar de que le patearon y le bocharon sí. el proyecto ya. Sí, renunció porque él estaba a favor de Remain, claro, básicamente, no, perdió. Y, estaba, y perdió y le salió Entonces, el tiro por la culata y todo un renunció. desastre. Esto renunció. Pero ahora el señorito está escribiendo un libro con su biografía, así que se va a llenar más de plata, aparte Exacto. de la plata que ya tiene. Este Y bueno, ¿no? mucho no habla porque viste salir a hablar es, es hacer el ridículo a una persona como él, pero... Pero bueno, que, que a él no le importa nada, así él no pierde nada. Los políticos son todos millonarios y, y nunca pierden, pase lo que pase, nunca pierden. ¿De qué se trata el deal y por qué lo rechazan? Bueno, ya lo, lo expliqué ah, antes, pero... así que después mira el, el replay y ahí aparece. Nadie quiere a Corbyn como Pierre Yo no, no entiendo cómo Corbyn no. llegó a ser líder de Labour porque, porque es un maduro en miniatura Corbyn, es un ridículo, no, no, no entiendo que eh, preguntado acá. ¿Podrían explicar un poco sobre el tema de, ah, la de las de elecciones de, de... Claro, claro, de la exacto. Unión Europea? Por eso es que el, la Unión Europea no dio más plazo, o sea, aquí la extensión que se dio por ahora es, es cortita para que el Reino Unido, en todo caso, si deciden irse, se vaya antes de que sean las elecciones, porque si... Si son las elecciones y el Reino Unido todavía es parte de la Unión Europea, entonces toda la gente tiene que votar por sus eh, parlamentarios de la Unión Europea. Eso, eso tenés que aclarar. Cuando vos decís elecciones, elecciones europeas... Acciones, sea, elecciones a, a, de, a de, la de la Unión Europea. No, va a haber elecciones europeas. Claro. Entonces era medio ridículo eh, estar, eh, tener una extensión hasta el 29 de junio, como ella sí. había pedido, porque entonces quiere decir que... Estamos no, no es que era ridículo, era ilegal, porque, ah, porque, el porque el si no hay si no se llama elecciones para, para diputados para la Unión Europea en el Reino Unido, sería ilegal, porque le están, al, al estar todavía dentro del Reino Unido, el derecho de la gente es votar, y si no haces las elecciones, le estás cortando el derecho a la gente de votar. Por lo tanto, no puede pasar. Si, si estamos acá todavía el 23 de mayo, tiene que haber elecciones y tenemos que elegir a los parlamentarios de... De, de la Unión Europea lo que es una es un poco paradójico porque una de las de las grandes eh, mentiras de, del Brexit es tomemos control nosotros, de, decidamos nosotros lo que hacemos, bueno justamente acá hay unas unas elecciones para elegir diputados para la Unión Europea para que, que, que quienes son, son quienes hacen las leyes de la Unión Europea y por lo tanto tenés que tener tus representantes del Reino Unido en la Unión Europea o sea que no hay nada que que, este, que, que no, no tenemos control ni para nada. Por ejemplo, los que ahora proponen, aunque les fue bastante mal en la propuesta de, de ayer en el Parlamento, los que proponen un tratado tipo Noruega, que Noruega participa de lo mismo de la Unión Europea, pero no está en la Unión Europea y por lo tanto no elige sus parlamentarios de la Unión Europea, ellos no, no tienen ninguna injerencia en, la, en lo que se en lo que se decide en la Unión Europea, pero sin embargo a ellos les sirve, no, eso no entiendo por qué a ellos les sirve eso, ¿eh? porque tienen que estar eh, atados a todas las leyes de la Unión Europea, tienen libre tránsito de personas, de bienes, de servicios y de dinero, pero no eh, tienen ninguna injerencia en lo que se decide, no sé por qué a ellos les sirve, pero obviamente les sirve porque Noruega es un país bárbaro, sí. El más feliz. Sí, no sé. Acá dice, ¿cuáles serían las opciones como primer ministro una vez que May se tenga que ah, Ese sí. es el gran problema. Ese es otro ese, problema. Ese es un problemón. Ese es otro problema. No hay nadie potable, ni siquiera del mismo partido de ella. Porque es el porque es el mismo partido que tiene que elegir otro líder y, y no sé, hay unos derechistas terribles ahí que, que, que son piantabotos y que sin nadie, o sea, si la gente no los elige realmente sería terrible que, que algunos de esos como Boris Johnson o Jacob Rees-Mogg sean primer ministro porque son, son Ajá, ras, sí. racistas, homofóbicos, no sé, todo lo, lo, lo peor que se te puede ocurrir. Bueno, eh, pero no, no no abiertamente no lo son. O sea, sí, ¿por porque no sí no sí acas, y, y cuando tienen tu, hay, hay gente que cuando tuvieron que votar por el, no, no, por no, el matrimonio Boris igualitario Johnson, no, no lo Johnson, no lo votaron. Ah bueno, pero no bueno. Acá dice, el Speaker de los Comunes, John Buckow, fue siempre tan personaje. Lo y se hizo famoso eso, ahora. Sí, pero lo que pasa es que eso, esas actitudes de decir, ¡Orda, oh, Orda! Oh, nunca vieron un debate en el Parlamento Británico? Eh, o sea, es es así, es muy teatralizado todo, no es que es un personaje él. Así es como se dirige también el Speaker. Y cuando ustedes, si alguna vez ven un. Un debate en el Parlamento, por ejemplo, se, eh, uno habla, se levanta, habla, se sienta, se levanta el otro, porque aparte están las, cámar eh, las, las dos eh, cámaras. No, cámaras, sí. No las cámaras. Sí, eh, no las, cámaras. No las, cámaras las, las dos los dos partidos, los dos partidos enfrentados. Eh, no, están en semicírculo como en el Congreso. Entonces, eh, se escuchan y, y, y mientras uno va hablando, los tiene a, a los de atrás que les hacen el aguante <risa> diciendo... Here, here, ¿no? y hacen ademanes, sí, y, y hablan, aplaudan, es, es, es muy teatralizado todo, sí. es, es muy, muy, está bueno, es muy interesante para ver, así que lo que a nosotros nos puede parecer como un personaje en realidad, o una teatralización en realidad es algo común que pase. ¿Tiene idea del gasto que traería establecer nuevos gates de control migratorio? Pero eso donde acá, en el Reino Unido o en los otros países de, de Europa. Acá el problema va a ser que el, si venís con un pasaporte europeo, tenés que hacer una fila, pero de, de, de, de... de tres horas. Sí. Este, no sé si los que tengan Settle, porque el, el, el Settle status es, es no es físico, no es que te, te ponen un sello o te mandan una tarjeta o algo así, es algo virtual. Así que si ellos tienen la información, en teoría podría seguir pasando por las máquinas y la máquina sabría si vos tenés el set, Settle y te deja pasar y listo, pero eso no lo sé todavía, ¿no? no sé cómo va a ser. Acá preguntan, ¿en qué les cambió la vida desde el referéndum? Los medios dicen que el desempleo es el más bajo de la historia. Uy, si no hubiera habido referéndum, entonces sería todavía más bajo. O sea, es, es, cuatro, es pleno empleo, 4% pero bueno, bajo. Sí, lo que pasa es que hay mucho, mucha gente que trabaja en, con lo que se llama contratos de cero horas, sí. o sea que una empresa te contrata, te hace firmar el contrato, pero después te va a decir cuándo te necesita y cuándo tenés que ir a trabajar. Claro. Que eso puede ser bueno en, para la gente que realmente, qué sé yo, que tiene hijos y los tiene que cuidar y quiere trabajar part-time, eh, eso está bueno porque te da un ingreso sin tener que estar todo el día fuera de tu casa y en algunos casos hasta vos podés elegir las horas que querés trabajar dentro de lo posible, pero por otro lado, si eso es, es demasiado masivo como no sé si es demasiado masivo, pero hay, es importante la cantidad de gente que, que está en, con los contratos de cero horas. Eh, no todos quieren tener eso. Mucha gente quiere trabajar a full time y ganar un sueldo full time. Y, porque obviamente te pagan las horas que trabajas, nada más. Entonces, este es, es como que está un poco disfrazado ese esa pleno empleo que, que le dicen. Bueno, o sea que... Sin... Siendo argentina y poseedora de pasaporte italiano, ¿conviene siempre ingresar con pasaporte de la comunidad? No, lo que yo dije antes es que si vos vivís acá, tenés pasaporte italiano y tenés hecho el settle, que es el nuevo trámite para, para los europeos, yo me imagino que como eso es virtual, no, no, es un, no es que te dan una tarjeta o algo así, esa información la tienen en migraciones y por lo tanto podría seguir pasando por las máquinas. Pero si vos venís de Argentina de turista con tu pasaporte italiano, es lo mismo que venís con el pasaporte argentino. O, o quizá no sea lo mismo, pero tener que hacer la misma fila y vas a tener que estar tres horas esperando. Esto es si hay Brexit. Sí, Todavía sí, bueno. no sabemos nada. Eh, hasta el 12 de mayo. Bueno, me parece que ya terminaron las preguntas. ¿Hay alguna más? No veo que hayan hecho más. Nos mandan saludos o hagan otro. Por, algún, por ahí nos salteamos alguna. Sí, a ver, yo estoy mirando las preguntas, pero me parece que contestamos todas, ¿eh? Sí. Tomá un poquito de... A ver... No, creo que contestamos todas. ¿Cuáles son los requisitos para firmar el settlement? Eh, nada, no, tener... Vivir acá hoy. Si vos vivís y trabajás acá hoy, te lo dan... Es instantáneo. Va con la aplicación, pones tu número, tus datos, y te lo dan instantáneamente. Si no trabajás, entonces tenés que demostrar que vivís acá, ¿no? Eh, por ejemplo, con extractos bancarios, con algún contrato de alquiler, con ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, si si qué sé yo si trabaja tu, tu cónyuge y vos no trabajás porque cuidas a los chicos o no necesitas trabajar porque porque no, no necesitas, entonces tenés que demostrarlo de otra manera. Pero, pero los que trabajan y tienen como, como tienen su recibo de sueldo donde les descuentan los la seguridad social y lo, lo de la jubilación, entonces está registrado que trabajan y listo, no, no hay que hacer más nada. ¿Qué dice? Okay, ¿Algo nos preguntara no sé. ¿Qué preguntó? No, alguien preguntó algo sobre... Brexit o no, Brexit elegiría... ¿Qué? ¿Qué hay para migrar? Alguien preguntó si, si venía... Bueno. Ah, una hija, esta que dice hija de 15 va a curso de inglés ah, eso, por sí. dos semanas a Londres a fin de julio, una época más o para ir, ¿no? No, sé, no julio, es re referir? lindo, porque es verano. No, no, pero más o en qué sentido, clima, clima político. Ah, re lindo. En julio, lindo, julio, agosto, junio es el mejor momento sí. para venir a Londres, es hermoso. Eh, ah, para, acá hay una pregunta, eh, ah acá dice, voy en un mes a Londres, me muero si me los encuentro. Ay, no, vení, dale, avisa. Acá dice, hola, ¿para ustedes les cambiará algo en cuanto a sus permisos para residir acá? No, yo soy ciudadano británico, así que no... no no influyen absolutamente nada en ese sentido, y Alicia vive acá hace 15 años, así que... Acá dice, ¿Brexit o no Brexit? ¿Elegirían UK para migrar? Muchos argentinos estamos pensando irnos de acá. y ¿Qué soy yo? Como me preguntaron hoy, no, si están pensando en venir acá a UK, acuérdense, con pasaporte argentino no se logra nada. Y ni siquiera con pasaporte europeo, me parece, por ahora sirve, pero después no se sabe... Así que no se aventuren a vender todo, quemar las naves y venirse para acá con un pasaporte argentino sí. que van a entrar como turistas y si tenés el sello de turista en tu pasaporte argentino no te toma nadie para trabajar. No crean que una vez que están acá van a poder tramitar el pasaporte europeo porque si no tenés familia o sangre para poder sí. eh, tenerlo, no te lo van a dar. Así que no se arriesguen, no vengan así a tontas y locas eh, vengan con información si van a emigrar, no eh, crean que porque eh, están viviendo ya acá, aunque sea ilegal, van, van a tener derecho a algo porque no, no tenés derecho a nada. sí Dijiste que sos ciudadano, vos votás, sí, sí. yo voté por Remain en las elecciones. Sí en el referéndum. Sí, mirá esta que importante. ¿Tienen peso los sindicatos en influenciar por salir o no de la UE? Sí, sí, tienen un peso, porque hay especialmente un sindicato muy grande que hay que es este, ¿cómo se llama? Eh, bueno, no sé, pero es el que, que incluye a los, a los de transportes y ese tipo, United se llama, porque... Acá los sindicatos es como que no son tan... Sí, tan por, que no por... son como en Argentina. No, no, no, pero no son... No, a lo que me refiero es que no sí. son como... O sea, los panaderos, los eh, sí. colectiveros, los del subte... No, hay como sindicatos más grandes que, que incluyen a trabajadores de, de muchas cosas distintas. Y, y bueno, y este Unite, que es uno de los más grandes. es este Ellos no querían que haya un Brexit no deal. O sea, que, que, que salgamos sin nada. Quieren tener un deal porque eso protegería a los trabajadores. Porque en realidad, una de las cosas es que si hay no deal y de repente todas las leyes europeas no valen más, todas las leyes de, de proteger a los trabajadores, de, de que le tienen que pagar tanto, que, que tienen que tener tantas vacaciones, que tienen ciertos derechos y todo eso, no corren más, hay que hacer leyes nuevas. Y esas leyes nuevas pueden ser cualquier cosa. Sobre todo con la, la gentuza que que, que están en el, en el partido de los de los eh, conservadores, así que es este cualquier cosa. No para yo tengo la, primero que la nacionalidad argentina no se puede renunciar nunca es irrenunciable. No sé cómo habrá hecho esta chica máxima. Máxima, Bueno pero no para sé. la ley argentina ella siempre va a llegar sí, va a seguir siendo. Pero argentina. no sé cómo habrá arreglado porque Además, no sé. Bueno. Pero, pero no se puede renunciar la, la, la Argentina. Y las leyes británicas no te impiden tener otra nacionalidad. Así que no es no ningún problema. Solo, o sea, si tu país te, te, te, obliga. te obliga, por ejemplo, los indios, los indios si se hacen ciudadanos británicos, pierden la nacionalidad india. Pero eso es porque es una ley de India. ¿Eh? O como la holandesa que vos decís, o los alemanes también en ciertos casos pueden pueden perderlo. Eh, y Alicia no lo hizo en su momento cuando lo hice yo porque no era necesario, en ese momento no era necesario. Para mí sí era necesario porque yo tenía pasaporte argentino nada más, pero pero para ella no, no era necesario, sino, no cambiaba nada. Lo único que podría hacer es votar, que bueno, hubiera sido un voto más para Remain, pero pero no era algo que decís, oh, lo tengo que hacer porque si no después puede haber complicaciones. Así que en su momento no lo hizo, quizá lo haga después, no sé, veremos qué, qué pasa. ¿Qué sé yo? Mientras pueda estar acá con mi pasaporte italiano. Uh -huh. Vos en su momento no te hiciste italiano, que ahora tendrías que hacerte... ¿Por Porque es mucho, más es mucho más complicado hacerse italiano sí. por, por ser cónyuge que, que hacerse, br ser que hacerse británico por, ser, este, por residir acá. Entonces eh, no, no me pareció importante en ese momento hacerlo. Ahora sí, quizás lo tendría que hacer, pero bueno, tarda dos años, hay que dar un examen de italiano... Eh, bastante avanzado, hay que llevar certificado de buena conducta de cuando vivía en, en Argentina. Es, no, no es tan fácil, es bastante trámite. Bueno, por algo los argentinos descendemos, los italianos. Uh -huh, uh -huh. Dice que nos mandan a Moyano. <risa> <risa> bueno, eh, a ver, tienen peso? No sé, ya la preguntamos. Ah, no, la, la señora que preguntaba de la hija de 15 años que venía en julio, ella hablaba del clima político. Oh, no no sé no no pasa nada dicen que, que, que podría haber algún caos, eh, algún pero, caos o sea, alguna rebelión la, en la caso. Idea que tienen ellos de caos sí es Ay. muy distinta a lo que se puede tener en Argentina pero además eh, qué sé yo no sé si don, si hay caos tienen que meterte en el caos para para complicarte pero qué sé yo no se sabe ¿Cómo? Ah, una pregunta creo que habían Hecho y que no le hice, que no te la dije Es como Qué que difícil les debe resultar A la sociedad británica que no están Acostumbrados a esta incertidumbre no Sí, obviamente sí Es sí. muy difícil Esa es una de las cosas que más se quejan las empresas que No, no, no sí. saben, invertimos, no invertimos Va a haber un Brexit así asá? Vamos a poder seguir importando Cosas de la Unión Europea Vamos a tener que, claro. que, que importar de otro lado Vamos a tener que pagar más caro es algo que no, es una incertidumbre tremenda. Ah, eh, que si mañana se vota el acuerdo, ¿no? Mañana sí, no se... sí, sí. Ah, sí, bueno, sí. mañana se vota, pero digamos que no es que van a salir no, mañana. No, pero mañana no. se vota el acuerdo de, de Teresa May, pero la mitad nada más, o sea, solamente la parte que es que diga nos vamos y cómo nos vamos y cuánto hay que pagarle a la Unión Europea para irse, pero no todo lo que implica eso, así que es una ridiculez total. Eh... Pero me parece que no va a pasar tampoco mañana, no, no va a pasar. ¿A qué pregunta? ¿Las manifestaciones son tranquilas? Eh, sí, sí, totalmente. Sí. El sábado hubo una, hubo como un millón de personas. Aparte las manifestaciones acá se piden como con un mes. Sí, se tenés se te que poner anticipación, tenés anticipación. que avisar. Y aparte cuando eh, vos estás caminando por ciertas calles, a veces encontrás carteles que dicen este sábado va a haber una manifestación por estas calles, así que eh, esta es la ruta alternativa o busque la mejor ruta alternativa porque no va a poder pasar de tal hora a tal hora. Porque aparte las manifestaciones son movilizaciones, no sí. es que se quedan en un lugar. Bueno, a veces van, sí, depende, pero... Se, se van pero... movilizando. A, a, a lo mejor, bueno, ¿esta vez dónde fue que hicieron discursos? ¿En Trafalgar Square? No, no, no. frente al Parlamento. Ah, frente pero al parlamento. Pero fueron desde Piccadilly hasta el Parlamento. No, no hay piquetes. Caminando. ¿no? Bueno, a veces sí hay piquetes, pero están pero si hay piquetes están autorizados por la policía y avisados ah, bueno. con anticipación. No, pero ¿qué me preguntan por si había piquetes así? Como no, sí, de la... repente que te arman y te cortan una calle, no, no pues bien la policía lo saca cagando, pero en cinco minutos, no, no duran ni... Sí. Eh, micros que arrean gente. No, la gente no se arrea, la gente viene porque quiere. Sí. No, no arrean a nadie. Ah, eh, es que la mismo, el mismo británico no se deja arrear. Claro. <ríe> eso. ¿Qué decía? Eh, Acá preguntan... Ah, preguntaban de British e Iberia. Sí, de, Iber sí, bueno, de Iberia. Bueno, las dos empresas pertenecen a IAG, que está radicada en España. Así que posiblemente lo hagan pasar como que siguen siendo aerolíneas europeas. Este, igual ya la Unión Europea dijo que todo lo que sea aviones y transporte se va a mantener por un buen tiempo igual que como es ahora y no van a cortar nada, de ni, ni le van a sacar permiso, ni, ni nada de eso. Choripanes, sí, debe haber, ah, sí, bueno, la, la salchicha es una comida muy popular acá. En... Pero a lo mejor se refiere como que Ah, sí, como para darte que... un choripán para... Ah, no, no eso no. Lo no. No, eso de, sí. de darte un choripán para que vayas a una manifestación... No. no. no. Ah, quieren que muestre la camiseta. Ah, sí. No. Ah, ¿vieron la remera de Ale? De Ale, dice. Ah, yo pensé que yo. No, vos... ah. sí. Bueno, mostrá bien la remera, Ahí Ale. está. Ahí se ve. Se han ido empresas, sí, hay un par de empresas que se fueron. Nissan, ¿Nissan fue? Eh, sí, creo que Nissan ya dijo que se iba. este otra, Me parece que otra empresa de autos japonesas también. Uh -huh. eh, Airbus no se fue, pero dijo que si no hay deal se van a ir. Eh, así que, bueno. Y, y llegado el momento, si se si ocurre lo peor, estoy seguro que se van a ir un montón de empresas. Seguro que tu remera sí, adivina, sí, sí, ya lo vi. Gracias, Ani. Gracias. Eh, a ver, seguramente ya le respondieron. Hola, Martín. No hay problema todavía con el pasaporte italiano. Ah, Martín. Eh, no, no hay <ríe> problemas. No, no venía. Ah, vos, vos, ¿qué, vos qué día viene, Martín. El... Martín viene... Ay, Martín viene para esos días, ¿no? Sí. No, viene en abril. Pero viene qué el, día, pero viene el 15, el... me parece. Sí, no, Martín. Martín, estás ahí, ¿eh? <risa> en el horno. Estás en el horno. Igual, o sea, no pero es que no te a van a dejar romper. entrar, ¿no? Aparte vos, bueno, no, no lo voy a decir por acá, pero si vos ya venís con, con, un, con una oferta de trabajo, es otra cosa, ¿no? No no, no, este, no, no te preocupes. ¿El millón de personas eran pro-europeos o pro No, pro-europeos. Hay una marcha de pro que vienen no sé, una marcha que que la, que la organizó este Nigel Farage, que vienen desde dónde, desde el norte, caminando, no, y quieren, querían, llegan mañana a Londres, ¿eh? pero son 200, o sea, juntaron 200 que, que vienen caminando desde no sé qué ciudad del norte hasta acá, y encima cada, para para poder participar de la marcha le tuvieron que pagar, eso, eso es un papelón, son unos impresentables, realmente no, no se entiende. Airbus, ¿dónde está Airbus? Um, no sé, acá fabrican las alas, creo, de los aviones, pero no sé, es que no sé dónde están. La verdad que no sé. Bueno, ¿qué más? Tu remera está genial y se ve bien. Ah, gracias, gracias. Bueno, eh, nada, muy buenas las dos remeras. Bueno, gracias. Bueno, no sé. ¿Hay alguna otra pregunta? pues entonces ya... Ah, ok. O, otra mamá preocupada porque el hijo sí. viaja a estudiar los típicos cursos de inglés y charlamos que el mejor lugar para alojarse sería con Alicia y Ale. <risa> ah, era un chivo, perdón. Chivo <risa> nuestro. Gracias. Anteriormente preguntaron si después ah. del Brexit los argentinos necesitaríamos visa para poder ingresar. No creo, no creo. Eh, me parece que para los argentinos no cambia absolutamente nada. El único problema que podrían tener es que habiendo más europeos por la misma fila para, para el control de pasaporte van a tener que hacer más fila porque hay más gente. Pero, pero no creo que pongan visa para... Pues de hecho, en a partir del, del año que viene, el 2020, está, no es visa, pero es el ETIAS, que es el, digamos, el equivalente al ESTA de Estados Unidos para Europa, pero el Reino Unido queda fuera de eso. Así que no sé si... Quizá decidan en algún momento participar de eso también, o quizá pongan su propio esta, pero no creo que pongan visas y hasta ahora no, no hubo, no creo que eso cambie en absoluto. Eh, en Gov UK publicaron que si hay no deal van a dar 90 días a los que U-Citizen para vivir y trabajar y luego tienen que aplicar un permiso por 36 meses. Sí, posiblemente sí, sea sea algo así. Obviamente es diferente si hay un acuerdo o si no hay acuerdo, o si se demora todavía más. Nada, nada. Al día de hoy nadie lo sabe. Mañana quizás empiece a, a definir algo con el, con la votación de mañana, y el lunes supuestamente van a revisar la votación que hicieron ayer sobre esos ocho distintas propuestas, que supongo que van a quedar las que las dos o tres que, que fueron más... Eh, más votadas y se hará una nueva votación. Pero si siguen todos tan intransigentes que nadie da el brazo a torcer en nada, va a pasar lo mismo. Así que, no sé, espero que, que, que sean un poco más flexibles y, y se dan, cada uno ceda un poquitito para poder llegar a algún acuerdo. ¿Para vos qué sería lo ideal entonces que pasara? Por ejemplo, si... Para mí lo ideal y más justo es que haya... Que, haya, que se decidan por algún tipo de arreglo y que ese arreglo se someta a otro referéndum con, con la opción de quedarse o salir con ese arreglo. Porque serían dos cosas bien concretas. O sea, si vos votás por salir, sabes exactamente a lo que te estás ateniendo y si probablemente, votás por, votás por quedarte, es lo que vino pasando hasta ahora. Así que no, no, hay, no hay ninguna duda. Y eso sería justo, democrático y todo lo que quieran, porque... ¿Pero qué es eso que dicen muchos? Ah, ya votamos, y ya se eligió. Y eso es una ridiculez, porque... Es como que me decías, ah, votamos por Teresa May, entonces Teresa May y es el primer ministro hasta que se muera. No tiene sentido decir claro, eso. Claro, porque muchos de los que votaron eh, a favor de irse, dicen, ¿por qué vamos a hacer otro referéndum? Ya se votó, ya ganó la mayoría, ya se decidió irse. Claro, o sea, no... Pero no tiene sentido. De eso fue hace tres años casi. Y las cosas cambiaron, se, sí, se, se sobre... vio todo lo que lo que, lo que que se prometía y que se decía en ese momento. Era mentira. nadie Antes del referéndum, absolutamente nadie nombró a Irlanda ese problema. Nadie lo dijo, nadie lo sabía. Yo ni siquiera yo lo sabía. Este, eso se empezó a hablar como seis meses después del referéndum recién. Entonces... A mí me parece que lo más justo y democrático es, es que si se deciden por un, por un arreglo, que se someta a otro referéndum a ver si la gente quiere ese arreglo o no. Porque suponete que, que no hacen otro referéndum y nos vamos de la Unión Europea con, con o sin acuerdo. Pero después de tres años las cosas pueden haber cambiado. O sea, puede, la gente puede haber cambiado de opinión, los que votaron por los más viejos que votaron por, por, por live, se murieron, los más jóvenes que ahora pueden votar son más partidarios de, de quedarse. Entonces las cosas cambian. No, no, no se puede decir que lo que pasó hace tres años es exactamente lo mismo. Es como con si vos votás a un, a un candidato para, para presidente o para primer ministro acá, aunque por acá no se vota el primer ministro.